Don Iván Canelas Lizarraga. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, gringo. todo bien? Muy bien. ¿Cómo estuvo Muy el bien. martes? Movido, como todos los martes. ¿Ah? ¿Sí? Increíble. han pasado cosas interesantes hoy día. Eh, me quedo con la introducción que has hecho del mes de febrero, porque el mes de febrero evidentemente va a ser recordado por muchos hechos históricos de nuestro país. Pero en el ámbito internacional también va a ser recordado este gringo por el terremoto que ha ocurrido el 6 de febrero en Turquía. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. El terremoto más eh, terrible, más catastrófico del último siglo, dicen, ¿no? Sí, de la, de la era moderna, diría yo. De la 39, era moderna. 39 mil eh, muertos hasta ahora. Hemos recibido imágenes absolutamente desgarradoras de, de, de, de, que llegan desde Turquía a través de todos los medios de comunicación familias destruidas, miles de edificios que se han derrumbado, eh, niños que han nacido en el mismo momento de que estaban siendo rescatados y han quedado absolutamente solos en el mundo. Es, un, es una tragedia total. Y a cualquier persona normal esto le, le, le causaría muchísima tristeza, no es cierto? Eh, conozco historias de acá mismo de los compañeras y compañeros del canal que han derramado lágrimas al ver imágenes de, desde Turquía, pero hay una clase de gente gringo que, que, no, se, que no se conduele ni siquiera con esto. Eh, y sabes que en las últimas horas el centenario medio de comunicación eh, del Reino Unido, la BBC, ha destapado un, un caso eh, realmente escandaloso. ¿no? Y te cuento que, de qué trata. Eh, se están utilizando las redes sociales para pedir dinero en nombre de las víctimas de Turquía y de Siria y eh, quedarse con este dinero. Y aquí se han conjugado cuatro elementos que tienen que ver con Internet y con las redes sociales. Uno es eh, las redes sociales como tal, o plataformas que sirven para eh, pago eh, y, o intercambio comercial, como, son, como es PayPal, por ejemplo, el Bitcoin, el, Bitcoin, ¿no es cierto? el dinero virtual, ...y eh, inteligencia artificial. Esto es un gravísimo hecho que se ha destapado hoy día... ...que ha tenido altísima repercusión en el mundo... ...por la gravedad del tema... ...por las herramientas que se están utilizando... ...para ejecutar estos delitos... ...y te voy a comentar eh, de qué se trata. Eh, vamos a empezar con, con la, una imagen que, que tenemos... ...la primera imagen que tenemos sobre este tema... Eh, ...es la primera es la imagen número uno... ...que tenemos sobre este tema... Eh, esto ha ocurrido eh, esa, esa es la imagen eh, esto ha ocurrido en la plataforma de TikTok han habido cuentas que se han dedicado a hacer transmisiones en vivo en TikTok transmisiones en vivo que tomaban de otros canales de televisión que estaban haciendo a su vez transmisiones en vivo con el teléfono con la cámara del teléfono celular la, la, la encuadraban justo en, en la imagen que estaba transmitiendo en televisión, eh, la televisión y a partir de ahí ellos hacían su propia transmisión y mientras ocurría esta transmisión, pedían dinero que supuestamente iba a dirigirse hacia las víctimas del terremoto. La BBC ha destapado que esto no es así, ¿no? que esto no ocurre así. En cuanto se han puesto los periodistas en contacto con, con estas cuentas, han sido bloqueados, no han recibido información. Entonces se ha constatado de que esta gente estaba pidiendo dinero en, a nombre de las víctimas de Turquía y de Siria. Pero esto no es el único caso. En Twitter se han creado varias cuentas de, de Twitter para, para eh, operar de la misma manera. Y eh, si podemos poner la imagen número 2 por favor. Esta, esta cuenta, por ejemplo, ha sido creada eh, recientemente justamente para eso, para pedir dinero a nombre de las víctimas. Eh, una cuenta creada en inglés con, el, con una parte de la bandera, el escudo de Turquía, como tú puedes ver. Pero aquí hay, a, ocurre algo extraño, ¿no es cierto? Si tú te fijas, solamente hay 31 seguidores en la cuenta, una cuenta absolutamente nueva. Y eso ha levantado las, las alarmas y pues eh, eh, la, los usuarios de Internet y los medios de comunicación se han dado cuenta que esto está ocurriendo en redes sociales. ...para estafar a la gente en nombre de toda esta gente que está sufriendo en Turquía y en qué Siria. Terrible, ¿Qué te parece? Qué terrible. Tan doloroso como todo lo otro, ¿no? Qué, qué perversidad, ¿no? De, de cierta gente que, Absolutamente. que no se sensibiliza con nada, ¿no? No, es, es no Y en realidad en las redes hay de todo. Claro, Sabemos se, que en las se, redes hay de todo. ¿Se ha hecho una cuantificación de cuánto más o menos se ha logrado recaudar de esta manera dolosa eh, o no hay esa estimación? En, en, la BBC cree que no es mucho, Ajá. porque se ha, de, se ha detectado estos casos a tiempo... Eh, esperemos que sí, no se sabe. Eh, las redes sociales, como tú sabes, son, eh, marcan números de miles y millones y es muy difícil tener un control realmente de lo que está ocurriendo, aunque las plataformas, eh, los dueños de las plataformas y los que las manejan eh, eh, tratan de eh, cerrar eh, los caminos a esta gente que comete delitos, pero es muy difícil. no De acuerdo. Eh, esta imagen, eh, otro, otro dato curioso, es de un hecho eh, posterior o anterior al, al, al terremoto en un país también de Medio Oriente, pero ha sido trucada, manipulada, para eh, eh, eh, ser utilizada, eh, para captar recursos en nombre de las víctimas de, de Turquía y de Siria. ¿no? Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y esto, gringo, yo quiero contarte, esto, este es un caso absolutamente peculiar, eh, y hablábamos de inteligencia artificial al inicio del programa, y esta es la imagen que tiene que ver con ello. Esta imagen gringo ha sido creada por una computadora, eh, por un robot al que el usuario le ha pedido que construya una imagen de un niño siendo rescatado por un bombero en un terremoto. Esta imagen no es una foto, no ha sido creada por un diseñador gráfico, no es una foto eh, pintada, editada de un fotógrafo, es una imagen hecha por la inteligencia artificial, es decir, por un robot. Y ha estado siendo utilizada en las últimas horas en Twitter para ejecutar estafas a nombre de los, las víctimas del terremoto. Pero ahora, en este momento, la inteligencia artificial gringo no es infalible. Comete errores y comete errores gravísimos. Y yo te invito a que cuentes cuántos dedos tiene esta mano. Seis. Seis dedos. Eh, esta imagen ha sido hecha por un robot que no ha tomado en cuenta que los humanos solo tenemos cinco dedos. Y así es como esta imagen ha sido descubierta en internet. Es una imagen absolutamente trucada y ha estado siendo utilizada para pedir dinero, como ya lo habíamos dicho. Pero, bueno, ocurren estas cosas, más bien. Y, bueno, eh, esta gente está siendo detectada poco a poco. Pero eso es lo que está ocurriendo con, con el terremoto Tremendo. Una pena. gringo. Una pena, ¿no? Y es una increíble pena. cómo las redes sociales, las plataformas e internet también pueden ser utilizadas como armas de doble filo, ¿no es cierto? Terrible. Mm -hmm. Terrible. Bien, dejamos el tema. Vamos a otro. Eh, en realidad, no vamos a dejar el tema del todo, gringo, a porque ver. el terremoto nos. nos, eh, nos eh, esa es una imagen de, de, de PayPal que ha, estado utilizando por un, que ha estado siendo utilizada por un usuario en el que ha estado recaudando dinero. ¿no? 900 y, dólares. Dice. No, pero ¿sabes qué, gringo? Eh, de esos 900 dólares, 500 eran del mismo usuario. Ajá. Ajá. Ellos ponen su propio claro. dinero para claro. simular... Generar que... confianza y hacer así es que otros Y luego los 400 dólares restantes ya es de gente que la ha empezado a depositar, pero bueno, las alarmas se han encendido y, y se ha detectado este tipo de casos. Pero, ¿no? Pero sí. no vamos el, el tema de Turquía va a ser un tema que, que nos va a perseguir durante mucho tiempo, gringo, yo creo que durante años, porque las consecuencias son... son son terribles, eh, familias, niños, etcétera, y yo la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir con todas esas personas que están sufriendo en este momento. Seguro. Hay pero, una, una familia boliviana, por cierto, y se informó desde la cancillería, ¿no? Una mujer que tiene dos hijos bolivianos y uno turco, ¿verdad? De, de pequeñito que, na, que llegó justamente, que nació en Turquía, y que ahora están haciendo los trámites para repatriarlos, ¿no? Eso, eso también nos hemos enterado. Así es. Estima que hay alrededor de 500 bolivianos viviendo en Turquía, pero no necesariamente en la zona en donde la zona. se produjo el terremoto. Esta familia Sí, y se veían unas, ahí tenemos precisamente las imágenes, vean ustedes cómo están en este momento ellos a la expectativa de que se complete la tramitación de, sobre todo, el permiso para que el niño pueda salir de Turquía, el niño que nació en Turquía, ¿verdad? Eh, ahí está la mamá, están los dos hermanitos que son bolivianos y el más pequeñito que es turco, ¿no es cierto? Esperando completar la tramitación de los documentos que les permitan volver al país, ¿no? Una, una situación, y vean ustedes cómo están ellos en unas carpas, Así ¿verdad? Es. Allí justamente recibiendo la atención de funcionarios de la cancillería de nuestro país. Hay ahí vean ustedes, dicen siempre que hay un boliviano en todas partes y esta es la mejor constatación de aquello. Así es. Bien, y, dejamos, ¿no? Dejamos, dejamos. En realidad vamos a seguir hablando del mismo tema ¿Sí? porque y es, es muy bueno que mostremos a, las, eh, a la familia boliviana que en este momento está viviendo en Carpas porque eso muy pronto va a cambiar. Eh, mientras hay gente que se dedica a estafar a otras personas en nombre de las víctimas de Turquía y de Siria, hay otras que se dedican a ayudar. Eh, ¿Recuerdas, gringo... Eh, eh, el mundial de, de, de fútbol que acaba de, de terminar el año pasado sí. eh, quisiera que por favor nos ayuden colocando un ¿te acuerdas de estas imágenes gringo? ¿sabes qué es eso? a ver, eh, la verdad que no lo tengo presente estas ahora mismo. son casas móviles Ajá. que se han habilitado en el mundial de Qatar para poder acoger a los miles y miles de hinchas que han ido a, a alentar a sus equipos al mundial de Qatar estas son las imágenes y ¿sabes qué? Mientras otros quieren estafar en nombre de las personas que sufren, Qatar ha anunciado hoy día, y esa es una noticia mundial, Qatar ha anunciado hoy día que estas casas móviles van a ser, ya están siendo de hecho transportadas hasta Turquía para acoger a las víctimas de, de este terremoto. Son tipo contenedores, ¿no? Son tipo contenedores. Eh, recuerda, gringo, que durante el mundial los hinchas pagaban hasta 200 dólares la noche por pernoctar ahí, y ya el domingo pasado ha salido un barco con 350 de estas casas eh, rumbo a Turquía y eh, los cataríes han anunciado que su intención es hacer llegar hasta Turquía eh, 10.000 de estas, de estas casas. Qué bueno, ¿no? interesante, buenísimo. Entonces, si tú te vas directamente adentro, ni te imaginas que estás en un, un contenedor. Parece un hotel. Totalmente, <risa> cierto, mira, es impresionante. Parece un hotel muy bonito. Sí. Muy confortable. Así es, esta bueno. es una de las cosas buenas que, que, que dejó, de las muchas cosas buenas que dejó el, el Mundial y que y bueno, hay también solidaridad de las dos caras de la moneda con el tema de Turquía gringo. Qué interesante, Ajá. buenísimo. Sí, y hablemos de las redes en Bolivia, ¿qué A te ver, parece? A ver, pasó? Lo, ah, un, hecho, un hecho curioso e interesante ha ocurrido hoy día en Bolivia, especialmente en Twitter. El pasado sábado el, el Comité Cívico de Santa Cruz ha estrenado presidente, ¿no? Eh, bueno, no ha estrenado todavía, pero ha sido elegido, ha arrasado el señor Larach, aunque es muy fácil arrasar cuando es el único candidato, pero ha arrasado el señor eh, Fernando Larach y es el nuevo presidente elegido del Comité Cívico de Santa Cruz. Aquí lo tenemos en imagen y yo quiero que te fijes bien en, el, en la imagen, en el símbolo que lleva en el pecho y, y, el, y, el, y el mismo símbolo que está eh, en un diseño junto con el nombre, ¿no es cierto? Quiero invitarte, gringo, a que veas... Este video, y, y, y lo comentemos juntos, eh, es bastante interesante lo que hoy día ha empezado a circular en Twitter a raíz de, de la designación de, de este señor a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz. A ver, lo vemos. Sí, veámoslo. A todas luces un entierro. Es un, entierro. Es un velorio. Sí, un, es un velorio. Bueno, perdón, velorio, tienes razón. Un eh, velorio. No hemos podido especificar eh, de quién se trata el velorio ni la fecha en la que ha ocurrido el velorio. ¿Este es en Santa Cruz? Al parecer es en Santa Cruz. Si nosotros nos fijamos en los símbolos que algunas de las personas llevan en sus eh, poleras blancas, son exactamente los mismos símbolos que lleva el señor Fernando Larach en la foto que habíamos mostrado anteriormente y la polémica está servida, eh, muchos han eh, comparado este saludo que hacen estos miembros de, de la, del Comité Cívico y probablemente de la Unión Juvenil Cruceñista con los saludos que durante la Segunda Guerra Mundial los eh, simpatizantes y militantes del partido de Hitler hacían en esa época y han uh -huh. calificado a esto como una apología del nazismo. Eh, la polémica está servida. Este video ya se había difundido hace algunas semanas atrás, pero a raíz de la designación del nuevo presidente del Comité Cívico, hoy día eh, en Twitter especialmente, ha empezado a correr otra vez. Es, y es así. Saludo nazi en un funeral de algún miembro del Comité Cívico de Santa Cruz, gringo. ¿Qué me dices? Eso se pregunta a la gente, y bueno, no sé, pues seguramente las redes también andarán respondiendo algo, ¿no? Dirán algo al respecto. Las redes están dándole duro a, a, a la gente del comité. Da mucho que, que, que hablar este video, ¿no? Sí. Interesante. Ta Interesante de lo que ha estado pasando en Santa Cruz los últimos años, además. Como tú bien has dicho, la mesa está servida. La mesa así de la polémica está así servida. Es. Sí. Así es. Bien, vamos a otro tema. A un tema un poco más grato, gringo. Sí. Eh, no todo es eh, conflicto, no todo es eh, tragedia eh, Ha habido hoy día, se celebra un cumpleaños Y tú no sabes de quién es el cumpleaños A ver De ¿Algún? nada más sí. y nada menos Además cumple mayoría de edad Ajá Hoy ¿Ah sí? Hoy día de San Valentín ¿Algún artista? ¿Algún casi. cantante? <ríe> casi YouTube, la plataforma de videos de streaming eh, Cumple hoy día 18 años Eh ha adquirido hoy su mayoría de edad. Eh, es increíble cómo esta plataforma ha, ha crecido, eh, de ser una plataforma, digamos, eh, periférica, creada en el 2005. Fíjate que después, que es creada en el 2005 por tres brillantes eh, ingenieros eh, y un año después, Google, que es ahora la propietaria de YouTube, ofrece 15 millones de dólares por YouTube. Pero 15 millones de dólares Nada. por YouTube. Nada. Y la puja la puja fue muy fuerte. ¿Y sabes en cuánto terminan vendiéndole a, a Google? La verdad que no sé. En 1,650 millones de dólares. Pequeña diferencia. Sí. Eso, eso costaba a Google hace 17 años, un año después de que nace. Y hoy eh, tiene 51 millones de canales. YouTube. YouTube. YouTube. 51 millones de canales y tiene más de 2,000 millones de usuarios conectados. En el 2013 ya costaba 15 mil millones de dólares. Eh, Google hizo un negocio redondo igual de 1.650 millones. El 2013 costaba 15 mil millones de dólares. Hemos estado rastreando cuál es el valor eh, actual de YouTube. No, no tenemos el dato, pero asumimos que, que serán al menos unos 30 mil millones de dólares lo que cuesta ahora esta plataforma que es una de las que es la, los países que más ven, los ciudadanos de los países que más ven YouTube son ciudadanos de Estados Unidos y de, y de Corea del, del Sur. Entonces, ahí está, YouTube cumple la mayoría de edad y arrasando, es una de las plataformas más vistas en, en, en Internet y, y bueno, ahí está. Bueno, ahí está, YouTube. Eh, esta, esta plataforma que sirve para darle vida a aquello que muchos dicen, nadie resiste un archivo. <risa> no, anda Youtube hay cosas complicadas de en todo, Youtube hay, ¿sí? de, hay de todo, se ha vuelto en una escuela para mucha gente, mucha sí, gente claro. aprende con Youtube, se dice que cuando no sabes hacer algo de la cosa más mínima o la cosa un poco más complicada el profesor YouTube es quien te va a dar la respuesta. Seguro que sí. Bueno, larga vida para YouTube entonces. Eh, Iván, te agradezco como siempre. Un gustazo compartir estos minutos contigo. Nos reencontraremos mañana para seguir hablando sí, de redes mañana, sociales, internet. ¿sí? sí, Un saludo. Buenas que te vaya noches muy bien. a todos. Muchas gracias. gracias. Eh, Iván Canelas y Zárraga, compartiendo estos minutos de redes sociales. Cerramos el momento, dale.